Francisco Luciano, el próximo alcalde por la Fuerza del Pueblo en San Domingo Oeste. En primer lugar, reconocer el esfuerzo de la dirección municipal y la comisión técnica electoral al convocar este pueblo. En segundo lugar, felicitar la presencia de todos ustedes aquí, eso la viva muestra de que la fuerza del pueblo es una realidad en este municipio, en razón de que donde no hay posibilidades de triunfo, no hay candidatura competitiva. Y si tenemos más de 50 candidatos a regidores para elegir 15 candidatos, y tenemos 10 propuestas a diputados para elegir 6 o 7, y tenemos 4 propuestas hacia la alcaldía, eso implica que la fuerza del pueblo impida confianza, muestra fuerza y tiene músculo. Quien les habla fue el candidato de la fuerza del pueblo en las elecciones pasadas. Contra todos los pronósticos y todas las encuestas, obtuvimos cifra 12, cifra doble. Para que tengan una idea, en todo el territorio nacional los candidatos a alcaldes de la fuerza del pueblo promediaron 3%. En este municipio, la candidatura a la alcaldía obtuvo 17% alrededor de 19 mil votos eso da para dos diputados de 10 y para dos regidores como tenemos no nos equivoquemos en la base social de cada quien un alcalde lo primero que te, tiene que tener claro es que es el principal empleado público nosotros estamos dispuestos a ser el primer empleado municipal a dirigir los destinos de la alcaldía la honestidad que nos ha caracterizado en toda nuestra existencia, manejando recursos ajenos para el bien común. Nos comprometemos a trabajar para convertir a Santo Domingo Oeste en un modelo de gestión municipal donde la dirección del ayuntamiento pase del carácter vertical y autoritario arrogante del poder a una alcaldía relacionada. Eso implica más que presupuesto participativo. Eso implica más que participación de junta de vecinos. Implica poner las grandes decisiones, las grandes líneas gruesas en las manos de los ciudadanos. El municipio que queremos va a depender del alcalde que elijamos. Aquí tienen una persona que sabe del municipio, que conoce la República Dominicana, que conoce el mundo y que ha presentado con insistencia y persistencia una propuesta de desarrollo para nuestro municipio. Tengan la seguridad de que cualquier método que coja el partido para escoger el candidato, nosotros lo respetaremos. Si se decide rifarlo y perdemos, apoyamos al que gane. Si se decide medirlo y perdemos por medio punto, nosotros apoyamos al que quede arriba. Y si la dirección del partido decide no es un y es pulado, también nosotros lo asumimos. Es lo único que esperamos de nuestro compañeros competidores. Pedirle a todos que son candidatos que sepan que la humildad abre todas las puertas, que la arrogancia la cierra y que un dirigente político que aspira a administrar una localidad de 54.7 kilómetros cuadrados con más de mil habitantes, lo primero que tiene que ser es humilde. La arrogancia cierra puertas, genera el de inversión. Ayudemos a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo dando un buen golpe en mayo, ganando las elecciones municipales en Santo Domingo Oeste y en la mayoría de los municipios del país. Eso es nuestro compromiso. Muchas gracias. Buenas tardes. Un aplauso para...